pero que la pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Te añadió, yo les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Después de la reprimenda que Jesús tuvo que dirigir a Pedro, como leíamos ayer, se inicia la instrucción de los discípulos sobre el camino de la cruz, que asumirá Jesús. Jesús presenta no como obligación, sino como opción, el que quiera, pero que una vez asumido implica, sin excepción, seguir las exigencias que este comporta. Tres exigencias sobresalen en el Evangelio. En primer lugar, renunciar al renunciar ser sí mismo, es decir, vivir para Dios y su proyecto, como lo hace Jesús. Esto implica vivir también para los demás, hacer de, de la entrega y la solidaridad una norma de vida. Es romper con lo más propio, con aquello de lo que uno depende, familia, honor, oficio, etc. Cuando dificulta la adhesión a Jesús, la integración a su nueva familia y la misión de pescar hombres para el reino. En segundo lugar, tomar su cruz es asumir valientemente las consecuencias que implicaba seguir a Jesús dentro de un imperio que como el romano castigaba con la cruz a quienes no lo seguían y adoraban el seguidor de Jesús debe estar listo para entregar su propia vida por la causa del reino de Dios pero perder la vida significa ganarla para Dios cargar la cruz es soportar la persecución y el desprecio que se sufre cuando se opta por Jesús, sea por los parientes y dirigentes que a Jesús lo tildaron de loco y endemoniado. Igual que Él no buscó el prestigio social, ni riquezas, ni el propio gusto, sino la solidaridad con la humanidad para salvarla, lo que le llevará a la cruz. Del mismo modo tendrá que programar su vida a los que le siguen, si los valores del Evangelio no son notorios para los demás, ¿cómo creerán esta generación que solo busca el confort, el placer y la riqueza? Seamos auténticamente cristianos. Vivamos, pensemos y hablemos como un verdadero discípulo de Cristo. Las actitudes que nos anuncia Jesús son paradójicas. Que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, que pierda su vida. Pero no es el dolor por el dolor o la renuncia por, el ma por masoquismo, sino por amor, por solidaridad con Él y con la humanidad a la que queremos ayudar, a salvar. El verdadero amor implica la renuncia de nosotros mismos. Nosotros los que creemos en Jesús, damos testimonio de Él o nos avergonzamos de Él. O ponemos condiciones para seguirle. Que el Señor los bendiga.